Hola. Les estoy mostrando el proyecto abierto del Libre. Acá tengo el sobre arriba a la izquierda el video que le puse un efecto sepia. Lo importante es lo que el speech to text. En preferencias configurar Libre. Acá donde dice Voz a texto tuve que haber bajado este paquete de idiomas para el español. Si, sí, en algún lugar después si no lo busco. Cuando yo si yo quisiera tener otro paquete de idiomas, los busco acá. Muy bien. Tengo el video cargado en la línea del tiempo. ¿Qué hago? Tengo la línea de tiempo de video y la de audio. ¿Cómo genero los subtítulos que aquí los ven? En esta barrita, que ven acá arriba, tengo que elegir la parte, puedo hacerlo por fragmentos, eh, que quiero que pase de, de voz a texto. Y después voy a proyecto, Subtítulos, reconocimiento de voz, le doy clic, le digo procesar, eso yo ya lo hice y me arma una pista de subtítulos donde aparecen los bloquecitos de texto. Lógicamente tiene errores, porque a veces uno no habla en forma clara y solo tiene el paquete de español, o sea que si yo digo una palabra en inglés, no la va, como ya van a notar, no la pone bien, no la traduce bien. Eh, pero bueno, creo que se entiende lo que habría que hacer. Si no me preguntan.